Rocibel Martínez, estudiante universitaria, solicitó, se ha construido un puente peatonal en la comunidad de La Mara, debido a que según la denunciante, el tramo carretero representa una problemática para quienes transitan por la vía. El puente que necesitamos eh, nosotros los estudiantes, que está en La Mara, en la entrada de La Mara, donde está haciéndose el, la UAS que tiene el puente? No, que hace falta un puente peatonal, porque ahí van a haber muchos accidentes, muchos. ¿Es muy transitada sí, la es, vía. Sí, es muy transitada. Incluso hay autoridades que tienen que cruzar los niños por la mañana, porque estudian allá adentro. Entonces eso es lo que yo les sorto a las autoridades. ¿Han ocurrido accidentes? Ah, porque... Sí, a la entrada de la mar, sí. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.